No juego a los juegos de miedo, ya me entendéis, juego con el brillo a tope Little Nightmare, Sede, Data, Periodical, madre mía, su muela Vale, me está diciendo que la experiencia es mejor con un controller player Vale, new game, a toa ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo y cómo fue? Por supuesto el viernesico poderoso Que también me ha bueno, dejé a las 10, 10 y algo o sea, pri primer el, el trance aquí del juego Vamos a ver qué es lo que pasa Que está Vamos a comenzar hoy con My Little Nightmare 2 eh, Que es la polla, la verdad, en ese sentido Aunque esté un poco cara, pero bueno eh, No pasa nada Parece que puede estar bastante divertido el juego La verdad O sea, mi punto de vista está worth it También es mucho Ark le he pegado mucha caña Pero eh, no, no me apetece jugar al ar. Ya Se me quitaron un poquillo las ganas Jugar <risa> al Vale, tiembla Sí, el Valheim, eh... qué guapo El Valheim cuando pueda me lo pillaré, Bonsai eh, Por lo menos para jugarlo con Nicole en ese aspecto Que no vale tan caro y wey, puede ser un juego divertido No está mal del todo, porque he de decir que el juego pues, le falta mucho, ¿no? Bajo mi punto de vista, le falta muchillo, pero tiene que estar chulo Qué guay Ya, ya sé qué rollo AR, pero hostia, si los juegos solo es diferente. O sea, bueno, solo, si entra Nicole y eso pues es diferente por lo menos no, no estoy jugando tan eh, presionado en ese sentido Muy bien, la verdad, Javier eh, Hemos topeado más o menos bien en ese aspecto Un poquillo mal en el torneo de solo hoy Pero bueno, bajo mi punto de vista lo hemos hecho bien Y, y aquí estamos en My Little Nightmare 2 eh, Vamos a ver cómo va el juego Principio del juego, o sea, está bastante chulo Juego de miedo, la verdad Y el Valheim lo jugaría solo porque es meta En ese aspecto Me mola porque es como un Dark Souls y tal Pero es meta Por eso lo jugaría ¿Dónde estará la chica? Vamos todo el viaje con una chica. A ah, terror play, tío. Dime, la gente. A mí me pasa lo mismo, campeón Javier. Yo... Por eso no sirvo muchas veces para jugar ese tipo de juegos. ¿Dónde coño estará la chica? O sea, hola. Qué guay, o sea, la está buscando el, cara... el caracono tío, este. O sea, el carabolsa. De bola, de bola. ¿Dónde estará la piba? Sí, lo que pasa es que es eso, eh, mezcla también un rollo nórdico, eh, mezcla también. Qué guapo la hoja, eh, está muy bien hecho eso, ¿eh? Mezcla también un poquillo, ¿no? De lo que es el, el rol de un survival, pero bueno, está guay en ese aspecto. Lo mejor es que los servidores son de 10 personas, o sea, está de puta madre, de momento, claro. ¿Esto qué es un calamar, tío? Chia. what? Que tu ¿no? Dar calamar y yo? ¿Dónde estará la, la piba? ¿Dónde estará la niña, tío? Sé que tenemos que llegar a encontrar a la niña de algún modo u otro, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo no sé por qué LOL No encuentro ahí a nadie O sea, debería encontrar a alguien Ahí, os lo prometo O sea, debería de aquí Máximo, cuando lo empezó aquí ya tenía una chica, tío A ver si ¿sí saltando por aquí O por aquí A ver ni de, ni de... Hostia, qué parchazo se pega Ni de flying, ¿eh? Bueno, aquí creo que es donde aparece las niñas O sea, si grita y tal el personaje Es por eso, creo yo Oh, si sí, salta, del tirón, Super nice eh, ¿dónde estará la fucking niña, tío? ¿Qué coño? Es que aquí ya debería haber una niña, tío Ah, L ¿qué? ¿Tu grab? ¿Has dicho? O sea, ah, L, ¿qué? Ah, vale, vale, amigo, vale, vale, vale ¿Qué? Vale, pues entonces esto se debería, de, o sea, habría así Ah, hola RT Ah, vale, vale, vale, vale Ey, ey, ey, what? ¿Para atrás? ¿Para adelante? No puedo, o sea, no, no puedo moverlo, what? What? ¿Cómo se abre, tío? A ver, qué coño. El pr primer puzzle, eh, papá muerto. Ah, mira, mira, mira, sí, vale, vale, vale. Vale. O sea, mira, qué creep, eh, qué cringe. ¡Wow! Da nuestro personaje principal, tío. ¡Qué coño, eh! Ah, un zapato ahí, what? Lol. ¡Qué puto cague eso! ¿Qué puto cague eso, tío? ¿What the fuck? ¿Qué coño? Es muy creep, ¿eh? El juego es demasiado creep. Pero me gusta la sad motion, en plan. Parece un juego totalmente De, de sad. Digo, qué parchazo ha pegado nuestro champ. ¿Apaga? ¿What? Vale, aquí creo que pasará algo. Sin duda alguna, sí. Vaya, menos mal. Hay algo ha muerto por aplastamiento. De enorme. Aquí debería haber... O esto es, el, es la intro o no lo entiendo. Yo creo que esto puede ser la intro, ¿no? A ver, oye. Ey! Ah, vale, que lo tengo que ir moviendo hacia allí. ¿Esto lo va a mover? ¿No va a mover el niño, No me lo creo. No me lo creo, bros. ¿Eh? Hostia, que sí que lo mueve. ¿Cuál es su huevo? O sea... Lol. Madre mía. Chavales, qué, qué potencia, ¿no? Oh, shit, bros. A ver Vale, o sea, aquí ya tengo que poder saltar, ¿no? <risa> ¿No? Ah, vale, vale, vale, me, me he equivocado ya de botón ¿Qué coño, tío? A ver Eh, hola Juego oh, me mola por lo que es en plan Eh... En sí, ¿no? El meterse en el juego, tío Es un puto niño perdido, macho ¡Hostia! ¡Hostia, tú, tío! A la X, a la X al cuadrado, ¿qué? ¡Lol! Lol. Oh, oh. <risa> ¿Qué? <risa> Qué follada O sea, al cuadrar círculo Ya me, me he quedado loco, eh Vale, vale, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado Vale, holo holo holo holo hola, holo. oh, holo, Oh Ese Harnum Pro, ¿qué pasó? ¿Cómo hay all Duty? Muchísimas gracias por ese super raideazo, esa Lady, ¿qué pasa, campeón? ¡Súper grande! ¿Qué pasó? Muchísimas gracias por el rey de alto. ¡Bienvenido! Estoy aquí en My Little Nightmare. ¡Muriéndome un poco! <ríe> Me cago en la, en la leche, tío. M.R. Dracone Draco Memory. Muchísimas gracias por ese mega follow. Eh, flamigazos eh, muchísimas... Muchísimas gracias por ese mega follow, bienvenidos a todos, ya sabéis que siempre, en ¿no? ese aspecto de seréis bienvenidos y venir de parte de Hannu Pro de Firmer encima, que flipa mogollón, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo habéis pasado jugando al duty? Que yo que soy malísimo, tío, en ese juego, por eso no lo, no lo juego apenas por lo mismo, o sea... Madre mía, que cague, que cague, muchísimas gracias por eso, mega follow, ardo, chavales, y bienvenidos me cago en la leche. Estamos aquí un poco eh, empezando un new game Bastante interesante Después de haber jugado eh, el Fortnite Hoy eh, el... que había un torneo No hemos topeado muy bien, la verdad No hemos topeado muy bien, pero bueno Ese de huelva, qué grande, tío Súper grande, ¿qué tal? flamigazos? ¿cómo estamos? Ese Draco, ¿cómo estamos, mi hermanote? Tien, muchísimas gracias también por ese mega follow ¿Cómo lo habéis pasado con el firme? Jugando al... Qué guapo, tío Al, al puto... el puto Call of Duty Warzone, macho Voy a sacar el perrete ya, ya, ya, ya, sin problema, firmer. No, no. Espero que después tengo, tengas tiempecillos, tío. Para pa, pa también decirnos cómo ha ido el directillo, macho. Me cago en la leche. Hombre, Firmer siempre, además, Sparrow también O sea, toda la comunidad de Hanno Pro en ese aspecto Siempre sabéis que cuida el, el triple, ¿no? A la comunidad, macho Se agradece muchísimo que... ¡Ah! Que haya creadores de contenido en ese aspecto Que siempre estén eh, procurando Porque todo el mundo pueda llegar a participar A estar bien en el, eh, o sea, en el directo, macho Eso es muy bonito Porque sacan el tiempo de donde no lo hay Y muchísimas gracias, Firmer, también por ese hosting, macho At the same time, ¿sabes? ¿eh? Brutal, macho Me quedo con la puta, feed like a boss Es muy buena la caña Super estuvimos jugando un buen rato, ya lo he visto, o sea, lo vi jugando, o sea, os he visto jugando Flipa el camuflaje que tenía el firme Rosita ahí, súper guapo Y es eso, el Warzone yo lo he visto mucho, lo que pasa es que no lo he jugado mucho Porque lo que vi ha sido a ti fue y el fue juega como a un loco al bicho, a, a, a lo que es el Warzone Y me mola, o sea, es un juego bastante guapo, y también que estaba lo de los zombies, ¿no, chavales? Que mi amigo Mateo también me lo dijo también eh, hoy, lo de que los zombies estaban gratis durante el fin de semana eso, ya ves, Draco, estoy totalmente de acuerdo firme siempre sabéis y demás que se comporta muchísimo eh, Entre todos ellos hacen mogollón Para poder hacer torneos y hacer cosas Obviamente que, parchazo Lol, como ha muerto Que siempre sean sorteos, ¿sabes? Como en Navidad, siempre se lo ocurran tío Y eso es admirable, bajo mi punto de vista Y son un punto de inflexión y de motivación, por supuesto, para mí en Twitch eh, Es increíble, ¡Wow! ¿Qué, qué cague Creía que me había muerto ahí y super guay, o sea, eso es la esencia de Twitch, sinceramente O sea, para mí es lo más bonito de Twitch El poder llegar, que se ha tirado solo El poder llegar a conocer más creadores de contenido Y por supuesto que sean tan buenas personas Y que hagan todo con el corazón, es la polla O sea, no, no tiene precio, no tiene precio, ancho Pues mira, es Dian, estamos jugando al My Little Nightmare 2 Que acaba de salir hace una semana Está bastante chulo el juego eh, Después de haber estado en Fortnite eh, durante dos horas Dándole bien duro Correcto, papá, esa, les digo, ¿cómo estamos, tío? Y muchas gracias encima, ¿sabes? En el sentido de que va a ir rulando de cada directo en directo Y es increíble, macho Es increíble Eso es una trampa, tío, o sea... Vale, se supone que voy a tener que pisar la trampa Para, para que esto se me caiga ¡Lol, que cague! Me he cagado, ¿Es un juego de miedo Es un juego de miedo, la verdad Un juego de miedo y apaga Que si juegas en Play 4 te agrego eh, Flamigazos, no jugamos en Play, jugamos en PC O sea, aunque ahora... Grab tweeting, hostia puta Ah, vale, lo entiendo Que aunque ahora mismo estemos jugando con el mando En ese aspecto Es la cosilla A ver si sí. Que cague, tío O sea, Dios Es que da miedo el juego Es de miedo, como os he dicho y, y me he cagado ahí En plan, me he cagado, macho <ríe> Me he cagado Disfrutando de vuestro directo, qué grande, tío. Siempre que podemos aquí estamos agradece muchísimo, coño, a Letty. En ese aspecto ya lo sabéis que no todo el mundo siempre hace, o sea, no, no todo el mundo es igual de buena gente que vosotros, tío. Y eso hace que cada vez eh, tenga más ganas de hacer directo, cada vez tenga más ganas de crear contenido, por supuesto, en Twitch. Y hace que me quede con una buena, eh, una buena perspectiva de lo que es Twitch, tío. Me encanta, o sea, es increíble. Twitch me, me, me reconforta, me hace feliz, es un trabajo que realmente me gusta y me representa. Entré directo, qué máquinas, tío O sea, eso sa... Me he cagado encima, ¿sabes? Digo, hostia, la leche, tío La leche que me, me acabo de trabar en esa trampa de oso Me cago en la hostia, qué susto, tío Es que al ser de sustitos el juego, apaga Un poco apaga, la verdad, o sea Apaga muchísimo Pero creo que tenemos que coger la espada que hay allí o algo O sea, aquí había algo, yo he visto algo aquí eh, Un palo, vale, he visto un palo ¡Ajá! Y mola, ¿no? En ese aspecto también de Anne el apoyo, ¿no? Que, que dais, eh, no sabéis lo importante que es. Vuelvo a repetir, lo que hacéis por nosotros a diario es increíble. Y siempre lo vamos a tener en cuenta, como ya sabéis. A ver qué puedo hacer aquí. O sea, puedo. Ah, pues qué. ¿Cómo lo grapeo y lo surto? ¿Cómo pega? ¡Lol! Vale. <ríe> Pues, Dian, eh, se trata de un juego puzzle La verdad, eh, un poco fuera de lo que es El meta, ¿no? Porque mi, mi tía aquí en Twitch Es el competitivo de Fortnite o League of Legends La verdad, en ese aspecto siempre estamos en falla En ambos juegos, en competir, pero el juego trata De que tenemos que salvar a nuestra amiga Y es un juego como de miedo, como os he dicho Pero también es de puzzle, es un juego bastante complicadillo Muchas veces, porque se trama de Bueno, como ya sabéis, un poco entrevesado Muchos puzzles, o sea, son entrevesados Y mucha gente no tiene mucha paciencia Pues no puede llegar a lo mejor a ver eh, Este palo que hay aquí, y este palo pues es, es ese secreto para pegarle a esta trampa y entrar dentro. Entonces, siempre vamos a tener que ir viendo todo lo que hay en el mapa, por supuesto, para tenerlo en cuenta y jugar con el jugar, ¿no? Un poquito darle vidilla a lo que es el juego. Es de miedo, también decir que es de miedo. Oh. Lol. Me he cagado, eh, o sea, Dios, que cuántas trampas tenías ahí, cuántos cepos, tío, para osos, macho, o sea, ¿qué coño? What the fuck is going on? Y está muy chulo, lo que pasa es que el juego acaba de salir hace una semana, como os he dicho y, y es más complicado, ¿no? Dios, lol Porque vale vale carillo, la verdad, o sea, vale carillo Es un juego que vale carillo, pero merece la pena en ese aspecto Si sí, eh, llegáis a, a poder... Uh, no me veis por aquí Llegáis a poder disfrutar del juego y conocer también un poquillo de este... ¿Qué es esto, tío? Piña Hostia, las piñas las podré... Ah, vale, vale, vale, vale Si tiro piñas ahí... Lol Lol What the fuck Vale, eh, vale Me voy a llevando piñas a todas Vale eh, What the fuck Que, qué cague, loco Como tiene trampas el pibe este puesto por todos lados, bro Dios, eh, vale Eh, supongo que esto es lo safe Vale, supongo, hostia, tú Como, como falla el tiro, o sea, como uh, wow que, que, me, me creía que fallaba Me creía que fallaba el salto, pero no, menos mal Hostia Hostia, terrible, chavales, eh ya, ya no voy a poder subir ahí Creo, eh A ver Hostia, pues sí Menos mal <risas> Me cago en la leche Increíble eh, Vale, vale Intentar correr un poquito Me ha servido, me ha servido Y el juego es bastante bonito A nivel físico Lo han cuidado mucho Lo han cuidado muchísimo, la verdad El primero se veía un poco peopa. ¿Para qué mentiro? Se veía un poquillo más como el Culemon ¿Qué será esto, tío? El juego se paga, como ya he dicho eh, Dian, acaba de salir y cuesta treinta eh, y pico pavos, macho Cuesta caro, la verdad, cuesta carillo He visto la, la ventana por aquí digo, va, ah, por aquí vamos a trepar Uf, eh, vaya, o sea, esto es un dedo, tío O sea, hola ¿Lol? Sí, el juego es caro, la verdad, porque acaba de salir en ese aspecto <coughs> No me terror, soy un cagadillo Buah, les di yo también, la verdad Si ya, vi, si ya has visto antes eh, Se ha caído un cachito de, de nada Y he pegado, vamos, un brinco Súper cómplice en ese aspecto Yo, vaya, por eso los vivo y todo Los he jugado, sí, en directo, pero después no lo he jugado Bonsai es el que juega más a los juegos de miedo En ese aspecto, cuando le daba al directo Le daba fulete al bizar y todo Que está bastante chulo, lo que pasa es que es un poco eh, Complicado, la verdad Que cague Seré una warrior, pero no tengo ganas de ducharme, tengo frío ¡Qué chica! Dúchate, que no te O sea, dos segundos No, no cuesta trabajo, en dos segundillos Guay, yo igual, ¿eh? Diez, me, me asusto mogollón ¡Ah, aquí está, aquí está la niña, tío! ¡Aquí está la niña, cómo la saco! ¡Ah! ¿Cómo la saco, chavales? ¿Lol? A ver, esto lo puede pillar, ¿no? Una bobina ¿Cómo la saco, tío? <coughs> El gatifón, ¿ello yo, Walter, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Ese mola? ¿Es el juego de naves, no? Ese ese lo he visto yo en el fucking máximo, tío Mola muchísimo, además ¿Sabes que el Rubius se gastó 200 euros en una nave? Mola mucho, ¿eh? Lol, me lo he cargado, tío Me lo he cargado A lo mejor eh, la semana hasta que viene lo jugamos Porque de, de, está como trending ahora mismo también No es que eh, cuesta trabajo, ¿no? Es porque tengo frío, que chica y ya viene el ar, todo lo que habéis hecho, flipa Yo, pues, pe... todavía eh, estoy ahí muriendo Ah, lol ah, ¿Entonces cómo? Ah, no, no me he equivocado, Alta, pues tienes razón, sí, sí, sí sí ¿Entonces cuál era el juego de las naves, tío? Flipa el pinturillo, en ese aspecto como vosotros tiene que ser gracioso <risa> También de Chile, eso se puede llegar a meter, tío Eso se puede llegar a meter en un directo de él, la polla Es gracioso Eso bola <risa> ¿Y si tiras la pelota? ¿Voy a buscar la pelota lo ovillo de lana? Está aquí, o sea, a ver Y bueno, seguro Valta conocerás este juego Seguramente, el fucking Little Nightmare Que está guay, es el 2 eh, Lo que pasa es que es eso, yo al 1 no, no hace nada No hace nada <risa> No hace nada, creo que estará a la siguiente Puerta, y está guay el Little Night. Uh, qué miedo, coño, una hostia Una hacha, lol Lol, el Little Nightmare 1 Lo jugué bastante, o sea, lo jugué Hasta hacérmelo. Y me gustó porque después tenía modalidades y challenge Eso mola, ¿eh? En ese aspecto Mola muchísimo eh, Soy un poco Freddy Krueger, ¿eh? Creo que cuando cojamos a esta niña Que es la acompañante del... Él... Dios Dios, esto es de Shining, ¿eh? Tenemos que abrirla, tenemos que abrirla, campeón Tenemos que proteger a esta niña, tío Tenemos que proteger a esta niña Que cague, ¿no? Buah, el Silent Hill, tío les que Lo tiene mi hermano Nacho, eh O sea, lo tiene... Tengo miedo, nada es bueno es, es, buena, es buena onda la niña esta Es buena onda Y el Silent Hill me daba un cague enorme, tío Te lo prometo Además que ibas con la radio Se escuchaba el... Y te veía los bichos esos Que se movían Las camas monos Las enfermeras Cabeza piramideal Que cuando iba por ti Madre mía Pague, vámonos, macho Es buenísimo porque eh, Funciona como Ah, el juego de teléfono Cada uno escribe una cena Y se va pasando al jugador De jugador en jugador Qué guapo y lo que tenga al final no se parece con, con, el, con. el principio? Y lo que te llega al final. Claro, es eso. O sea, no tienes ni puta a lo mejor de que eh, es el. A lo mejor adivina la película y, y no tienes ni idea. Eso sí es verdad, ¿eh? Es verdad, verdad, que guay, ¿valta? Eso mola. Repito, o sea, está gracioso. Eso, pues la verdad es que para chilear también viene guay. Ya vamos, ahora mismo estoy jugando a My Little Nightmare porque me he pegado en el competitivo de Fortnite un ratillo y me parece un juego chill. ¿Qué cague da esto, tío? Esto es muy Resident Evil ¿Cómo? ¿Qué? Eh, vaya cague Sí, sí, papá Que miedo daba yo, yo me quedaba súper rayado Tío, a les Eh, Mal, lo, se lo veía jugar A mi hermano A yo, a Nacho Flipa Y cómo mola, ¿eh? Lo que ha dicho eh, Balta eh, Coño El... Ay El Gartic Foms eh, Mola mucho O sea, eso tiene que estar chulo Porque también se juega desde móvil Lo malo es que, bueno captura un móvil Aunque también lo habrá, ¿no? A ver, eso también, eso tiene razón, claro Entre nosotros jugarlo no, ha, no hay troleo. Intentaremos, por supuesto, porque se entienda O se sobreentienda, más o menos eh, De qué va, ¿no? Lo que intentamos adivinar, por supuesto Qué, qué miedo da esto Eh, Dean, jugamos solo La verdad, o sea, eh, juego el competitivo solo, campeón O sea, siempre he jugado modo arena en ese aspecto y, y, bueno, con torneos como el de hoy, ¿no? Qué cague da el puto juego, tío, o sea es que son marionetas y cosas... ¿Cómo llego yo allí, bro? ¿Cómo llego yo allí? Ah, vale, con la niña, con la niña, vale, vale, vale, vale Como mola, o sea, vete para pa acá Qué guay, o sea, me parece gracioso el juego P Pienso que está, está guapo ¿Verdad? A ver, pues puede... ¡Utini! Uh, es eso, y además que todo el mundo que me veis Pues conocéis también un poco la, la situación De que siempre juego el competitivo solo No juego partidas públicas por eso dije, no, firme siempre en ese aspecto de... ¿Por qué no vienes aquí? Quiero subirme encima tuya O sea, me deja Ah, me la llevo con la manita Qué monería ¿Cómo, cómo coño hago yo eso? ¿Qué? No, a ver, ¿qué? Vale, aquí la mano ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sos? ¡Tan pelotuda! Ah, ¿por abajo? Ni de fly A ver, eh O sea, tiene que salir de ella, creo yo que... Bueno, aquí no, no sé si es por ahí No llego No llego O sea, no llego Hostia, la verdad es que son mola, Leslie. he de decirte que Ayamonte es el primer sitio por el cual introdujeron eh, tabaco de contrabando y muchísimas otro o sea, muchísimos otros tipos de especies, la verdad, en ese aspecto, pero mogollón, eh, te lo prometo A ver si me ayuda la niña, ah, es así, Qué guay, mola, eh, mola, mola, mola, muy mola y la verdad es que eh, a Blas Infante es muy importante, Alex, Blas Infante es un personaje muy importante a lo largo del desarrollo de la, de la forma, ¿no? De lo que tiene aquí eh, la península, ¿no? Eh, es bastante chulo en ese aspecto, sabe Mola Y también, que es eso? O sea, el primer lugar del mundo, ¿no? En el cual, pues, llegó eh, Tabaco de Contrabando encima, ¿sabes? Y más cosas Realmente, eh, Ayamonte es importante, también eh, es la cuna del Fandango, o sea, en ese aspecto Bueno, Ayamonte no en sí, sino Huelva, ¿no? La, la cuna del Fandango, macho Es la pollísima. Es la caña ¿Cómo llegar a mover eso? Me comentó tú eh, El nachillo de resetear el server de AR Y pasarnos a Ragnarok por si sí. Cuanto antes mejor por, por mí cuanto antes mejor ¿Vale? Pues co como queráis en ese aspecto Yo, eh, bueno eh, Sí, puedo hacerme otra vez todo Y en ese sentido es lo mismo eh, Acostumbrarnos a Ragnarok Yo este mapa lo que he explorado Falta lo poquito que he explorado Hasta arriba en la montaña Y qué que coño que qué, qué cague es mega complicado sobrevivir en la montaña, o sea, se me, se me murió una gentavi y todo O sea, se me, se me funó Porque hay un montón de T-Rex, hay un montón de cosas extrañas, la verdad eh, Sobre todo lobos, hay un montón de Sith de, Bueno, de sets eh, el personaje, ya lo sabéis, ¿no? En ese aspecto, eh, de, de Dark Souls, ¿no? El lobito ¡Oh, Que cague, tío, o sea, que cague da el juego, macho O sea, un poco cague, ¿eh? Son Eso es que son putos maniquíes, macho no, es que este mapa aún no lo he explorado. Claro, el, el mapa este tampoco lo he explorado mucho. Tiene una... Sí, pero ¿cómo llego? En plan, no tengo la manivela, Valta. Creo que por aquí no será de momento. O oh, sí. Es que no sé dónde Leñez está... Tiene una manivelilla. ¡Ah! No sé si es por ahí arriba. Parece que sigue por ahí arriba. Parece. <coughs> Ayamonte, Sato, Aletti. Ayamonte se escribe así, tal cual. O sea, está perfecto. Está perfecto escrito. Bueno, amigo, me tengo que ir... <ríe> Catado de seguir en el directo eres el mejor Crack, acuérdate de eso Y de mí, por supuesto, coño, Dian, en ese sentido Ya lo sabéis y demás, que todos los que vengáis De parte siempre de firme pie, dejadnos pro, Sois bellísimas personas, macho Y eso se agradece, espero que vaya bonito, Dian El sabadito, poderoso A ver cómo llegamos ahí Y muchísimas gracias por el apoyito, casi <ríe> Flipas, monte. está muy guay La verdad, a nivel personal, pienso Que también vuelva, no, es muy importante O sea, muchas cosas a nivel históricas Han sucedido ahí el saco ese, eh, de contrapeso oh, pues Sí, o sea, la, la has clavado, sí, sí, sí O sea, la has clavado al da buen ojo, vamos a ver ¿Cómo puedo? Si me engancho a, a ver Si me deja engancharme a los pies de este A ver, nada oh, Sí, es que tiene todo el pintorro de sacín, eh Como en con el contrapeso del saquito ese Voy a ver, porque es que es dándole al R1 y a la X o al cuadrado para ir eh, explorando todo Pero es que, claro, ¿cómo yo llego ahí? O sea, ¿cómo hago el contrapeso? Ey, ey, ey, ¿ha salido algo me, me ha parecido A ver si con la niña me deja subir aquí o alta A ver, espera, a ver ¡Ah, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí me deja, sí me deja, sí me deja Lo malo es que, claro, la niña no viene conmigo A ver, me ha agachado? Está muy chulo, ¿verdad, el juego? O sea, me parece guay para Chilear eh, ¿Se viene susto? ¿Se viene susto? Mm, vale, era un maniquí ¿Qué tal Garamagic, mi hermano? El, el Little Night. está muy chulo, la verdad Es decir que... El juego me hace mucha gracia a nivel personal Porque... Aparte de que das miedo También te pone un poco como... Como antes lo estaba. Mira, falta... Tiene una superposición. Los juegos de puzzle increíbles, chavales Porque ya él había visto lo del contrapeso ¡Qué parchazo pegado! Lo del contrapeso... Y es eso, o sea, me, me he quedado rayado porque no podía subirlo Pero mirad, estaba ahí el bracito Y está muy chulo Y yo te lo hace ella, pobrecita ¡Ay ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que tengo que hacerlo! ¡Sube, sube, sube, sube! Sí que tenía ten, tenía razón, Baltaje ¿eh? con el contrapeso A ver Agárrate, nice Eh... ¡Uah! ¡Del tirón! ¡Oh! ¿Qué? Del tirón, increíble Increíble Tenemos la llave siga ¿A la llave dónde, tío? Vale, vale, vale, hijo, vas a decir, si yo voy con la llave puesta por ahí, locura máxima. Yo me miraba, me miraba Fargan, la verdad es que sí, el pibe y el menos 13 siempre le dan muy duro, ¿eh? A este tipo de juegos, macho. El Fargan, qué puntazo. <risa> qué guay! Yo por, eh, por apoyar lo que sea, pero este juego no me mola. ¡Ah! Me cago en la leche, claro, es que es de, es de miedo en ese aspecto. Pero a ver, no es como tanto miedo, ¿me entiendes, Alexis? no No da tanto miedo en sí, sino que te pega sustillos así. ¡Wow! De, de, de poco a poco, o sea, no, no es tan de, de susto Es más de situación cringe por supuesto Esos son niños los que están colgados, eh, no sé, la verdad ¿qué consejo me das para empezar en tweets? Eh, flamigazos eh, lo importante es ser tú mismo por supuesto eh, llevar a cabo eh, un, bueno un proyecto de marketing No, yo por ejemplo para mí es eh, Fortnite o League of Legends como Tier eh, y cualquier juego que se pueda llegar a explotar mucho yo a mí me gusta explotar los juegos en ese aspecto hasta sacarle la última gota por supuesto y ya después pues intentar a, vamos llegar a un máximo nivel competitivo pero para para mí lo importante es eso y tener mucha constancia lo que ha hecho Balta, totalmente de acuerdo diario de 8 horas y me, bueno, no voy a poner ocho horas y media al día Pero yo pues intento hacer eso Menos los fines de semana que solo hago un directo eh, por la tarde Es la cosilla El candado, sí, voy a abrir esto Walter, a toda, pero a tope O Sabéis que es, macho Y no alterate, sí, yo ya sabéis que, vamos El martes pasado entré en colapso mental En ese aspecto porque también llevaba mucho tiempo En ese sentido, muchísimo tiempo Y es duro, la verdad, es duro Es duro porque yo ya sabéis que intento siempre dar el máximo ponente de mí mismo y es durillo porque cuando ya llevas muchas horas jugando a, en, en directo a un juego, eh, puedo llegar a... Hostia, hay una trampa ahí, a trachearme. Fijarse Fijar, cómo es el papá siendo como... ¡Qué grande, tío, que les di! Se agradece, porque siempre intento eh, dar lo mejor, o sea, de mí mismo, como os he dicho, y es lo que ha dicho Valda, ¿no? Amable y respetuoso. Eh, puede que este martes se me fuese un poco la, la cabeza, en plan, me estaba agobiado de lo que era el juego en sí... Pero bueno, ante, bajo mi punto de vista es porque me agobié el juego No era con nadie, ni mucho menos es Simplemente que ya me, me había agobiado Entonces si me agobio, uf, eh, me voy a morir, ¿no? Obviamente, creo, ¿no? Si me agobio, estoy funado, sinceramente Ah, vale, soy tonto Por eso siempre intento traer al directo, al canal, juegos diferentes ¿No? De ese palo, ¿Eh? De ese palo, ¿no? En plan, que, que todo el mundo pueda llegar a conocer un poquillo los nuevos juegos Que también se avecinan este 2021 Que, que estos son pieles como os he dicho, pues este es uno de ellos, la verdad eh, Que cague Me va a ver No se puede abrir Hostia, tú ¿Esto? Vale, vale, vale, vale, vale, trampilla. ¡Ayúdame! ¡Push, push, push! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dame la mano! ¡Lul, dame la mano! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Uh! Oh, ¡Joder! Madre mía, qué funamiento, ¿no? ¡Hola, Mantilla, campeón! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? el Fin de semana, el sabadillo. ¡Oh! Oh, ¡Dispara! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ah, ¡Joder! ¡Corre de ahí, guacho! Ah, ¡Dios mío! ¡O sea! Ah, ah, ¡Dios mío! Es que esto es lo que no se me da bien de los juegos puzzles. ¿Cómo estamos, Supermantilla? ¡Para abajo! ¡Corre! ¡Escóndete, cóndete, cóndete, cóndete, cóndete. escóndete, escóndete, escóndete! ¡Escóndete, güey. Vaya, vaya mal rollillo. Le da al pibe, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí, ya! Biohazard <risa> Bien eh, No entre puntuar Porque el fin de semana Lo sé Y demás mantilla Muchos de ustedes Los fines de semana Pues también ¿Por qué hace eso la niña? Hacéis todas las cosas Que no podéis hacer A lo largo de, de la semana Y se agradece O sea que también eh, Siempre estáis dando apoyo Diariamente Y también tenéis que descansar Ey, la manita Dame la manita Cógeme la manita Y siempre seguís De más que estáis Vamos En presencia, esencia Y, y todo Mmm ¡Oh! Dios Me acaba de funar Segunda vez que me funa el cazador Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale La lleva al... ¡Oh, ¡No! ¡Ah! La lleva... La, la lleva alta eh, como si fuese Esto Pokémon, tenemos que ir por aquí ¿Y veis el pájaro? El pájaro ese Tenemos que eludirlo como sea, ¿no? Es que el pájaro ese nos va a alertar No, mierda no nos ha visto, ¿eh? No nos ha visto, chavales. El, el mando tiembla como una, una cosa loca. Y me alegro que estés bien mantilla, me cago en la leche. Y ya sabéis más que siempre estáis, ¿no? Dando amorcito en directo. Y a la pila, ¿no? De follower también. Siempre vienen nuevo Es increíble. Vamos mi punto de vista. Todo el cariño que me dais. Incluso cuando juego juegos de este palo. O sea, que son totalmente diferentes a lo que eh, traigo, ¿no? A diario al canal. ¿Vale? ¿En qué consiste este juego? Qué guapo, vale El Little Nightmare 2 eh, Que acaba de salir hace una semana mantilla Consiste en un pasa plataformas, ¿no? Pasa pantalla Puzzle Y de miedo Muy complicado muchas veces Porque como estáis viendo aquí Tengo que ir con un segundo personaje Que sería la niña que acabamos de salvar Entonces es complicado Espero que la niña me salga Espero que la niña me... <tose ripping> ¡Hostia! No me jodas Ven, ven para acá señorita Ven para acá, agáchese Agáchese Agáchese Y es muy, es muchas veces complicado Como os he dicho Como ahora veis Ahora tenemos que quedarnos quietos Por ejemplo Y no nos ve Pero es el típico juego Que tú no puedes hacerle nada a los bosses ¿Me entendéis? Entonces como mmm, Siempre estamos en tensión Es de miedo Como os he dicho Está guay La verdad o sea, Es, di es diferente y también tenía ganas de traerlo hoy en directo pues ya sabéis que siempre estoy intentando innovar en juegos nuevos La verdad, jueguecillos que básicamente pues sean divertidos Y los cuales podamos llegar a disfrutar todos, ¿no? En ese sentido también Que digáis, hostia, esto en gameplay está guapo Y lo vería en review, o sea, del tirón A ver si puedo llegar ahí, tío, wow Uf. Vale Vale, lo que tengo que hacer es agacharme antes de entrar por el agujero, ¿no? Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale ya, ya, ya, ya, ya, ya Corre, corre, corre, corre, corre, corre Me ha matado, tío Ah, no Uf, la niña entra Baja del tirón Corre, corre, corre Trae la mano, trae la mano, corre Que te puede llegar a matar, coño Corre Vale, nos hemos salvado Nos hemos salvado de este monstruo malévolo <ríe> Madre mía, el juego consiste en salvar a esta niña Que está cautiva por estos monstruos y nosotros somos el hombre bolsa en la cara. Y tenemos que salvarla, la verdad. <risa> menos mal. Menos mal, Mantilla. Eh, es complicado porque el controller player en juegos de miedo también eh, tiene que ser complicado bajo mi punto de vista. Y lo es. Es un reto. La verdad es que es un reto. Madre mía. Vamos a ver lo que nos... A ver si viene la niña. Vamos a ver lo que nos queda por aquí. Eh, vale, ¿este puente? ¿Puedo agarrar esto? Sí, ¿no? Ah, Amigo, vale, vale, vale. Es que va mucho de... Ir viendo todo lo que hay en el mapa, ¿no? Por supuesto Y jugar con eso Si llega la niña, llego yo Ah, ¿y cómo paso yo? Hola Hello, it's me ¿Cómo paso, tío? O sea, vale, la niña es la que se tiene que quedar aquí o algo A ver si ¿sí llega un top y se queda No, no, ni de coña What? Pues no habrá otra que bajar a, a, para abajo Ah, le damos a la ira llamamos Vale, vale, vale, vale Vale Ah, amigo, vale, vale, bro ¡No! Esa postura, Lesslie, siempre, siempre la tengo en la M, la verdad O sea, la tengo súper en la M Y ahora, eh, bueno, eh, mira que me, me voy echando un poquito más para atrás, ¿eh? En ese aspecto Pachazo, ¿eh? Guay Ha dicho la niña, creo que ella tiene que pasar primero Creo y ella eh, nos daría la mano y no sé cómo pasar al mismo tiempo. A ver, vale. Estamos aquí. Ok, piensa. Ya no puedo hacer más nada. O sea, incluso nos hemos pegado un pequeño parchazo. Uf, a ver. Pues la llamas y, y saltas, pero mm, he intentado, mantilla salta ahí Lo que pasa es que no, no ha dado la casualidad Voy a intentarlo otra vez de la misma manera, pero voy a intentar meter un salto ahí Tienes que hacerlo rápido, cuando subas sales, sales corriendo Vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo toda Es que Alexi parece que no me da tiempo, te lo prometo, mi hermano, mira, mira eh. a ver corre, corre, corre, corre, Ah, me pega la cocorota Me ha pegado la cocorota, voy a intentarla, a ver Ey, no, es verdad, Cole! Tenemos que llamarla... Vale, vale, vale. Voy a intentarlo de esa manera, ¿eh? eh... ¡Pataco! ¡Oh! ¡Que no le he dado al R1! ¡Oh, oh! ¡Llegábamos! ¡Llegábamos, llegábamos! ¡Madre mía! <ríe> me cago en la leche, tío. Big fail, big fail. Sí, sí, se llega, se llega. <ríe> me ha encantado, me ha encantado. Big fail. Completamente big, big fail, ¿eh? Brutal, tío. Brutal, mal o sea... Laquísimo, tío Hi. Vale, vale, vale Cogemos carrilla Esto es un crapándico, ¿eh? ¡Oh! Uf, nos ha salvado de milagrito, ¿eh? Menos más, menos más Menos más que vamos con ella, ¿eh? ¡Vamos, vente! ¡Corre! ¿Esto qué es, tío? O sea, algo tiene que ver Uf, uf casi casi eh le hemos dado la manica a, a tiempo eh bien menos mal menos mal vais a ver ahora viene yo lo porque lo estuve viendo ayer un poquillo en máximo ¿eh? sí empecé un poquillo a hacer trampa no porque eh, voy como eh... esto era para bujar voy como sabiendo más o menos uh. vale vale vale sabiendo más o menos cómo eh, de momento corre corre Nergumeno! vale vale vale corre corre corre corre que te pillo corre que te pillo ¡Oh, shit. ¿Nos disparará? Aquí, ¿no? Menos mal, chavales, menos mal eh, Vale, vale, vale, vale, vale uh, ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué susto, coño! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Este granjero no tiene... pasa? ¡Oh! ¡WTF! No tiene pinta de buenos amigos No tiene pinta de ser buena persona ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Corre! ¡Oh! Eh, pachazo, parchazo. pachazo. pachazo. Oh. ¡Uf! ¡Corre! Brutal. Brutal. Nos vamos a tener que meter en el guano, eh. Mire, mire, mire. ¡Uh, shit, bros! ¡Uh, en el pantano tóxico, eh! Con las mosquitas y todo, eh. ¡Me he ahogado! ¡Ay, qué fail! ¡Que me he ahogado! No, no, no, vale, no me hago, no me ahogado, no me, he ahogado, no me he ahogado ¡Uf! Me he cagado, eh, chaval. Vale, puedo ir moviéndome. Vale, vale, vale, vale. Madre mía, o sea... Madre mía, locura, eh. O sea, locura máxima, este pibe... A ver cómo podemos subir, supongo, por las maderas, ¿no? ¿No? por abajo. Madre mía, cómo nos hemos puesto, eh, o sea... What the fuck? Qué cague, Dios, me imagináis estar en esa situación. Yo no aguanto ni me... Vamos, nada, ¿eh? Este tío no se cansa No, no, porque le hemos... Le hemos atrapado a la chica La hemos salvado La hemos salvado Menos mal Espero que se metan en el agua ¿Ya? Lo tenemos que di disuadir Lo tenemos que disuadir Me ha funado de un tiro Me ha funado de un tiro a ver, a ver, ahora podemos pasar, ¿no? Vale Uf, ¿y cómo va a pasar ella? ¿Cómo va a pasar ella? ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Que te dispara! ¡Oh, oh! ¡Uf! Eh, he visto ahí un poco mi muerte me, O sea, me, me, me, me estoy cagando por momentos, tío En plan, vale, por aquí se puede ya pasar Será para empujar, ¿no? Vale Vamos Vale, vale, vale, vale, vale, Guay, guay, guay No nos ve, ¿eh? O sea, bueno, voy a, voy a esperar aquí Ahora voy a hacer esto Está guapo por juego, es ¿eh? Raro que te caga Vale, vale, vale Eh, que me ahogo, tío Me ahogo, chavales, que me ahogo Vamos a ver si no nos dispara por aquí ¡No! ¡Me he tirado! ¡Le da la X sin querer! ¡Feel like a Batman! ¿Qué pasó ese hard, tío? Hostia, papita, que está jugando. Cuenta, cuéntanos a lo que. <ríe> a lo que entramos nuevo. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el directico? Me cago en la leche. ¿Cómo va el sabadillo también? Pues mira, My Little Nightmare es un juego de puzzle, de plataformeo, puro y duro. Por supuesto, siempre arriba el gallinero, macho. Se agradece muchísimo ver todo el apoyo, ¿no? ¿Qué pasó, Sparum? Me cago en la puta sorry. ¿Qué digo yo? A lo mejor está utilizando ¡Ugh! la cuenta. Los dos al mismo tiempo. Y. Es un juego de puzzle, bastante guapo Es de miedo, también, al mismo tiempo Y va de plataformeo Plataformeo puro y duro, macho Y puzzles puzzle a mogollón Y salvar a esta niña Salvar a esta niña que estamos rescatando Después de haber estado hoy, eh, Parus Hemos jugado, ¿no? En ese aspecto Una escopeta, tío, what? Hemos jugado el torneo Oh, shit Qué grande esta Lesslie Hemos jugado el torneo de Fortnite de solo Q Que cague ¡Que cague! ¿Lol? ¿Qué puto cague? Y hacer un juego de, de miedo, Sparrow, eh, me pillo un poco de improviso. O sea, pego cada cojetada que flipa. Vaya, donde me encuentre buena gente, el Papa Lerdit. <risa> hombre, eso se agradece, la verdad, Sparrow, en ese aspecto. Porque también sois vosotros, ¿no? Los que hacéis que también eh, sois un punto de inflexión para mí, macho. Y un punto de motivación, por supuesto. Se devuelve a la cuna del fandango y el primer sitio por donde entró el trabajo de contrabando. ¡Y yo qué rima! ¡Qué rimaza, y <risa> arte caso! Así era, eh. O sea, así era, tío. Más vale pocos y buenos que muchos. ¡Buah! Yo eso lo agradezco. O sea, ya lo sabéis y demás en paro Lo mismo que se lo digo a Firmer. Eh, no sabéis eh, el aprecio, ¿no? Que, que tengo eh, porque también vosotros sepáis eh, valorar otro tipo de juegos. Entonces siempre me da un poco de chace, una oportunidad a meter juegos como este, ¿no? Que es bonito, o sea, lleva dos semanas, bueno, una semana en, en venta, es en nuevo, básicamente. Y es la caña. La niña muy niña no es porque eh, para poder alzar eh, un arma más grande que ella, madre mía, mantilla, es como ha disparado, macho, eh? con, la, con la punch, ¿eh? Y donde salieron eh, la, las caraveras de Colón. Pa es que para América, correcto, Paru, eso flipa, eh. y vuelvo a decir, ¿no? Es la cañísima, tío. Nosotros nos juntamos con... Buena... Es que es la cuestión. Y además me hizo muchísima ilusión Sparrow cuando me localizasteis en Twitch, tío. Fue como... wow Porque yo vi a todo vuestro gameplay eh, cuando lo subíais a YouTube. Y era la polla. O sea... No sé. Yo en esos momentos para mí tiene todo el sentido del mundo. Ese Nachidor ¿qué dice... ¿Cómo fue? La compra. ¿Cómo fue la comprilla? Estamos ya aquí en My Little Nightmare 2. Está bastante chulo, la verdad. Muy, muy guay el juego. Parece muy bonito. Tiene pocos viewers. Pero ya sabéis que... Como ha dicho ahora Sparrow, estoy totalmente de acuerdo. No me renta jugar a Fortnite 5 horas en directo para tener una media alta. Prefiero, por supuesto, disfrutar un poquillo, ¿no? También de otro tipo de juegos que en ese sentido, pues, está guay. A di cuidado que, que es un tío culto que no nos hace falta todo. Nah, vosotros también sois ocultos, gachones. Yo lo que pasa es que siempre, ¿no? En ese sentido de pequeño siempre he tenido un poquillo de... No sé, intriga por las cosas. Me ha flipado muchísimo, tío. Me ha flipado muchísimo. Eh, bien, la verdad es que ha ido bastante bien. Sinceramente, Nacho, lo único es que no he hecho un buen top. Pero bueno, fueron cuatro partidas malillas dentro de cabe. Keder, muchísimas gracias y bienvenido, por supuesto, por ese mega follow. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad de Papagio en Twitch. Bienvenido. Y si vienes de la RAI de Super Hardnum Pro, por supuesto, más que obvio, macho, que eres bienvenido. Da igual, los viewers, tú disfrutas en la cosa, Sparu. Eh, muchas veces prefiero. Desconectado un poco del competitivo y, y ya está, tío. Porque mira, mira lo que me pasó el martes, tío. El martes me, me cogió una perra enorme con el arc. Porque lo he explotado mucho a lo largo de estas semanas y ha sido duro. Ha sido duro. Hola, guapeto, Nachidor, Qué guay, eh. Como eh, mi hermano también fue a. Que, es que claro, me vio. Él, él me vio porque os estaba viendo en el directo y se metió directamente, tío. Y digo, qué, qué, qué gracioso, macho. Ay, qué Nacho. También os conoció. El eh. Nachillo también impactó desde el principio en ese aspecto y. Es paro, siempre te lo diré, ¿no? En ese sentido Mi hermano siempre ha apoyado esta causa desde un principio Y a mis padres a lo mejor les es un poco más incomprensible Porque no comprenden mucho lo que es internet Pero bueno, aún así ellos saben que es algo que me hace realmente feliz Y que mi trabajo es lo principal, macho ver? ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el sabadillo poderoso? Nosotros ahora vamos a jugar eh, menos a Fortnite. Iremos dándole a todo, flipante, Sparrow. Porque mira lo más sorprendido, Mogollón, tío. Ver al Firmer jugando al, al Warzone, tío. Digo, qué guapo, macho. Mola muchísimo. Además, que tú también le das mucho al Valorant. Y también a, en ese aspecto a los shooters. En ese sentido, mola Mogollón. Hay much, una variedad enorme, macho, de juegos. Y que no importa, muchas veces no importa. Lo principal siempre será. Eh, que acabo de coger Súper raro Lo principal siempre será que Vaya eh, Seamos felices Y además de decir Que ole vuestro juego Porque eh, crear partidas privadas Como lo hacéis vosotros Con tan buen rollo Es admirable Porque yo Cuando las hacía Solo Aunque fuese solo Pero eh, el mundo que eh, La gente que venía Me daba igual tener una medida 70 personas con las partidas privadas Me la pelaba Pero ¿Para qué? Para qué? Si no me llena Esparo le pregunté al papa ¿De dónde era <ríe> ¿De dónde era Y me dijo que era de huerva Y cuando yo iba a la escuela Tenía a mi gran eh, maestro, don José. Qué, tamarit, qué puntazo. Y me dejó bien claro que Colón salió de Huelva para descubrir las Américas. Y se lo dije al Papa y se quedó parado. Claro, en plan me quedé súper. En plan, ¿eh? <risa> me quedé ray, rayadillo. No lo dejamos de un lado, por supuesto, eso está claro. Es que hay que hay que comprender que al streamer le cansa. Y ya, eh, no te digo. Te lo he dicho, es que es eso. Es como estar eh, picando en una mina eh, A nivel personal pienso eh, Sparus que te deja muy quemado Porque es tener un control min, min, Minucioso de, de todo Es tener en ese aspecto siempre El, el tiempo, la dedicación Y decir, para pa ver si viene bien Para ver si lo hacemos bien, pero vosotros lo curráis muchísimo Te lo prometo, conforme los sorteos Y todo, igualmente eh, siempre hacéis ese tipo de cosas Y es bonito, es la polla Es la pollísima El pollo eh, Ya me ha... Eh, <risa> Destendió la cama, que raro el pollito descendiendo de la cama, no ha durado ni Hasta la noche la cama Normal, él ve la posibilidad de meterse en la cama Y dice, uh, topito está ahí <risa> Siempre que lo, eh, siempre me lo encuentro eh, Me hace muy feliz y él se alegra También de charlar eh, de charlar. Es que es eso, charlamos un buen rato, es la caña La verdad, eso mola, ¿eh? en ese aspecto Mola muchísimo, esparo hagáis lo que hagáis Allí estaré, que alegre, tío, qué grande Tanto padre como hijo, macho, increíble yo me, me sé las 10 eh, la de 10 cañones por la banda, lo, lo de recuerdo es de Don José, tío, lo que recuerdo es, es de Don José, qué guay, en ese aspecto que os, recordéis, os acordáis de un profesor en común, tío, eso me flipa muchísimo y me extrapola, ¿no?, en ese sentido a otro universo, porque todos hemos ido de, de, de, de, de excursión, ¿sabes?, en ese sentido y mola muchísimo, eso me flipa, ¿eh? Es una poesía que es chulo, lo de... Ah, con 10 cañones eh, por banda, viento en toda vela, ¿no? Eso se lo copió Saturnino Rey, Sparrow y Aresdi para hacer la canción de piratas, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? El Satu se copió de eso. Y es una poesía. Creo que no era de Miguel Endandes, ¿no? Era muy bueno en sociales, es que guay, tío. Como mola, macho. Que cague da al principio del juego, tío. Solo tenía una cosa para mí. Pero a ver, siempre recordaremos a los profesores, tío, que paso en es la caña. O sea, así hemos salido. En Esparos y les 10 en ese sentido, tío. No cortar mal si no vuela. Qué guapo. Qué guapo. Eso mola, ¿eh? O sea, os lo prometo que en ese aspecto, eh, el Santos se copió, tío. Se copió de, de esa canción en concreto. Me flipa. O sea, bueno, por aquí ten tendremos que entrar, ¿no? Y nos hemos cargado primer boss, a ese señor. No era mi, eh, de mi ideología. Pero cuando era, claro, un niño no importa nada, es que es eso, cuando somos pequeños estamos ya a nuestra bola, a nuestra bola, en plan, vamos a descubrir nosotros el mundo. Y es verdad, ¿eh? de pequeño uno se cree que se va a comer el mundo de una manera u otra, pero después se da cuenta de que el mundo es un poco injusto. Muchas veces, otra puede llegar a ser justo, pero la mayoría del tiempo pienso que es bastante tedioso, bajo mi punto de vista. El pensar, ¿no?, que está un poco mal distribuido todo, eh, es duro, bajo mi punto de vista. Eh, ¿puedes hacerme lo de los piececitos? El tirón ¡Ah! No, no me lo hace. ¿Qué coño? Y me mola, o sea, me, me ha flipado también me, me motiva eso, tío Me motiva que también vosotros ve, veáis la necesidad de, de jugar a otros juegos para divertiros, tío O sea, me, me, me flipa Dios, un, un, eh, Eso, eso es la polla, les digo O sea, increíble Me he reventado Con un profesor... ...llega a sacar lo bueno de los alumnos... ...eso es muy complicado... ...no todo el mundo es igual de real, eh... ...os lo prometo... ...había profesores de los que yo tenía... ...que decían... ...sí, vea... ...os ponéis aquí a hacer cualquier tipo de actividad... ...y vea, ya nos vemos... ...así de claro... ...eh... ...vale... ...oh... ...y al final siempre lo mismo... ...claro, es la cosa... Es lo que ha dicho también Paro que insisto, no voy a dejar de jugar Fortnite Pero sí, en ese aspecto pues no me voy a quebrar tanto la cabeza Porque desde por la mañana que me despierto Y como ya sabéis que muchísimos de ustedes está incluso en el trabajo Dando apoyitos y, y os pasáis que me veis jugando a Fortnite desde por la mañana Es duro, muy a mi pesar es duro, de cojones Porque no ya solo es el rollo de jugar Sino que tengo que estar eh, con la cabeza mm, super ultra instinct de Goku O sea, porque viene gente que obviamente va a cero de ping y yo juego a 20 Es duro eso es duro jugar a cero de ping O sea, flipa Flipa, o sea, bien por ello También hay que decirlo, ¿cómo llega allí? ¡Hostia! Increíble Es un profesor de vocación, no como la mitad de ahora Que van a poner cuatro diapositivas y no saben Y tampoco conocen a los niños Y es que ahí voy, es paro Eso es duro Es duro del carajo, macho Ya que eres profesor eh, Una de las profesiones más bonitas del mundo, macho Y más importante es la educación la Leyes, es jodido ya que por lo menos estás... Interésate por los niños, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? Interésate por los niños... Y, y si tiene algún problema... Que muchos de... Vamos, yo por lo menos... Me, me he visto eh, afectado por ese tipo de cosas... O soy sincero... Yo en cuarto de la ESO tercero... Era un diablillo... Y mis profesores confiaban en mí... Y confiaron desde un principio... Y tuve la suerte de que eran buenos profesores... Pero es cierto que había dos, dos institutos... Por nuestro era como el más humilde... El que tenía menos cosas... Y el otro que se llamaba Guadiana... Era el que tenía más cosas... ¿Por qué? Porque tenía un volumen de... Ah... ¿Qué puntazo? Un volumen de, de alumnos muy alto Y la subvención de lo que es la Junta Andalucía Pues era más alta es complicado a mi punto de vista Y vuelvo a repetir, eso eh, siempre ha sido Un punto de inflexión eh, Pienso que yo si hubiese sido profesor Siempre lo importante es hacer caso Al alumno, tío, y que el alumno no necesite eh, O que no pase ningún tipo de De necesidad, macho ¿Qué se, ha... se ha puesto arriba, increíble Increíble Paros, un día me gustaría ver un directo eh, vuestro con el Papa, los cuatro juntos, madre mía. Hostia, eso sería las boyas, eh. Sería las Sería la primera vez también que haría un. Como como lo hace Paros y Firme, ¿verdad? Con la pantalla dual. Sería guapo. Vuelvo a repetir que está muy gracioso. Deja de jugar eh, a esos juegos y, pon y ponte con el Minecraft. Me pillaré, me voy a pillar Minecraft, chapa, campeón. Me compraré el Minecraft, pero para jugar en el. Po ¡Oh! Al Pokecraft. Joder, Pokémon en el Minecraft, LOL, guapísimo Guapísimo, tío, o sea, guapísimo. Vale 10 euros el Minecraft, eh, o sea, vale poquísimo ¿Qué pasó, Josu? Ese es Josué Poderoso, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ha ido la semanica? Por fin te pillo en directo, llevo unos días que no te pillo, no pasa nada eh, Entré en colapso, Josué, estos días he entrado en colapso, la verdad En plan, el uf, del tirón he llegado, del Tiri El martes y el miércoles llegué a un colapso mental, perdón, el miércoles y el jueves Y descansé, descansé dos días porque después de ocho, y me, ocho horas y media al día Jugando a juegos competitivos y también todo lo que le he dado al Ark eh, Me quedé bastante muerto, sinceramente, muy muerto Y necesitaba un poco de desconexión mental, el volver a tener mi nivel en el Fortnite me acabo de partir la cara <risas> y, y bueno, sentirme no manco ¿Qué es eso? Fortnite es un juego que le tienes que echar tantas horas Que es ridículo, pero si se las echas Después... ¡Oh! Después dice, hostia, he ganado la partida Como nos pasó ayer, pero también En ese aspecto le he metido mucha contundencia Y mucha eh, siempre constancia Al juego en sí Vamos a ver si podemos saltar esto Vale, el tirón, por fin Eso está en la Play también, que chulo el Crash, mola el Pikachu, buen juego, flipa, te lo prometo A Letty, que hay, eh, en ese aspecto Un mod, bueno, un mod es una forma De jugar, eh, en ese sentido eh, con, con Pokémon en el Minecraft, tío Es súper gracioso, se lo vi a Dash El chaval que nos hizo una raid de navidades Que trajo 5k de personas, pues ese chaval Que hace speedrun de juegos similares como en Myro 64, al verlo Porque yo le di follow, porque me pareció gracioso también Lo vi jugando a eso y digo, qué guapo Te lo prometo, Josué, que le había metido muy duro, tío. Le había metido muy duro y, y no podía ni descansar, tío. No podía, no, no. Estaba rayadísimo, tío. Te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro. Estaba rayadísimo con los dinosaurios. <risa> Está guapo el juego, pero... Es súper duro. ¿Qué ¿Otra vez? Qué poca forma... De, bueno, 3D. Imaginación 3D que tengo, tío. Malísima, ¿eh? Exacto, donde no era? Yo sueño con el... Con, con el dinosaurio rosa, ya ves. Está guapo el juego, eh, la verdad... Está guapo, pero es un juego que requiere muchas, muchas, muchas horas Chuparte muchas horas del juego y... Uff, mira, prefiero ahora como hoy, por ejemplo, en ese aspecto Le he metido duro al competitivo de Fortnite He podido jugar también, por supuesto Y topear, ¿no? En ese sentido yo tengo ganas de hacerme el Camino de Santiago ahora Madre mía, yo defalle, o sea desfallecería ahí Me quedaría muertísimo Busca el y si de Pixelmob, hay un montón Donde juega gente con su... Qué guapo... Economía, Gin, centro Pokémon Está muy chulo Está muy, muy chulo <coughs> Es que Alex es padre e hijo Mola muchísimo, tío, eso es Mola mogollón eso lo he dicho, ¿eh? es increíble macho. Es increíble, o sea, yo ¿Llegaré ahora? El muñeco se ha partido el cráneo otra vez Mola mogollón, el cariño que me dais en directo es increíble Y además, sabéis que me encanta cuando me dais apoyo y cariño en un juego nuevo O sea, me parece flipante Y, y más serio, o sea, me ha motivado mucho lo que ha dicho Sparu. Ahora mismo me ha motivado mogollón, macho En el sentido de que también ellos pues están un poco ya... Eh... Ya hasta las pelotas de lo que es la Season del Fortnite Que es normal en ese aspecto O sea, lo más normal del mundo Y me motiva porque también me da un poquito de chance Ya sabéis que tanto competitivo de Fortnite está bien Pero tanto Fortnite de todo el rato Igual que me pasa con el AR, Pueden llegar a... ¡Qué miedo, tío! A cogerle un poco de tirria Es normal Eso, claro, es la caña ¿De Shining? O sea, ¿Porter gaze? Ahora no es obvio, pero algún día molaría, en ese aspecto molaría, ¿eh? Es eh, eso, Josué, en ese aspecto Que no me... es lo que le estaba diciendo a Paro Que también, eh, for, o sea, son handloops Pero son los chavales que eh, dirigen eh, esa, plata, ese, esa cuenta de Twitch, ¿no? Que son increíbles, macho Un contenido espectacular Y siempre lo hacen todo por los más pequeños, tío Siempre, siempre Sorteos, hacen las partidas privadas a full Y como os he dicho, es duro de cojones, macho Es duro ¿El Círculo, L, L U, LOL Que cague Y me flipa el contenido variado pues No me sirve de nada tener una media alta con Fortnite Y yo qué sé, está bien Pero al mismo tiempo es como No sé, un poquito de descanso también Me mola también juegos de este palo como My Little Nightmare, Sinceramente, o sea, está guapo Sé que no tienen público, sé que no trae público Pero bueno, al mismo tiempo gracioso Eso sí, eso tiene razón en, esa, en ese aspecto. Tiene razón porque solo quedan ya la gente tryhard. Te doy toda la razón del mundo, Josué. Es la cosa. Al final burre ya, claro, es eso. Es lo que no quiero caer en esa monotonía, ¿vale? que me mola, me mola, obviamente me mola, pero al mismo tiempo me raya una barbaridad, macho. Porque no quiero llegar a saturarme o no quiero coger... Eh... Asco un juego Solo por jugarlo mucho Y es cierto Estoy deseando que este 2021 Saque un juego, ¿no? juego Juegos como este Como My Little Nightmare Que lo vamos a jugar bastante No sé qué es lo que hay que hacer La verdad Me, me dice L ¿eh? Pero no hago nada Estoy dando a todos los botones ¿eh? O sea No sé qué es lo que hay que hacer Y me mola muchísimo El descubrir juegos nuevos o sea... Ah mira ahora ahora ahora Hostia, you chatting, casi nunca lo hago, la verdad, eh, casi nunca lo hago. Lo hago siempre, José, al final del mes. Por ejemplo, ahora, en ese aspecto, ahora lo haré. Para hacer un locutorio, para saber qué es lo que más os llama la atención para nuevas. Eh... ¿Qué coño? ¿Qué cague? ¿Cómo accedo hacia él, tío? Y eso lo hago como locutorio para saber qué es lo que os gustaría, cambios nuevos en el canal, eh, cositas como las recompensas nuevas. Es normal, que también eso me es muy interesante. Porque ya sabes, ya Emma que para mí lo más prioritario es cuidar la comunidad, como, como a un hijo, vamos. No sé cómo llegar. Es salvas apareció <risa> Flamigazo, mucho ánimo en el directo, campeón. Y no pasa nada, o sea... En otra comunidad te, te podrían banear por eso no, Nunca lo hagas, pero mucho ánimo Disfruta del directo, por supuesto Y da lo mejor de ti mismo, campeón Como ya habéis dicho, o sea, habéis leído Antabalta Lo importante es eso eh, Ser honesto con uno mismo Disfrutar, por supuesto, de, del gameplay De lo que es hacer directo Y darle bien duro Y darle bien duro No sé qué es lo que hay que hacer, gente O sea, le estoy dando a todo, literal, a todo No sé cómo avanzo, tío Me estoy rayando. ¿Cómo avanza? O sea. Eh, eh, no sé cómo avanza. ¿Qué es lo que pasa? No, no sé cómo avanzo, macho. Green28, muchísimas gracias por ese mega follow, buenardo. Espero que disfrutes del directo, por supuesto, y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad, Papá Gigomo en Twitch. Bienvenido, Impana. ¿Cómo va el sabadillo? Gente, bueno, pues no lo comprendo. O sea. ¿Cómo llego? O sea. Es L, o sea, me ha dicho L L en, en mando de equipo Es el yo ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale, vale, vale Así Así ¿Qué, ¡Qué follón! Claro, claro, claro Green no, no lo sabía, pero claro Como estoy jugando en el mando Entonces he tenido que hacer esto Con la L O sea, con, con los justice Y me, me, me he rayado mucho Me he rayado muchísimo Hoy hemos empezado My Little Nightmare eh, Después de, bueno, el primero lo jugamos Y nos me gustó bastante, igual que Machinarium, ¿no? Un juego increíble, macho Y la verdad es que tenía ganilla y mira, pues aquí estamos eh, Vamos a llegar creo que a la señora, a la profesora Y ahora creo que empieza el juego O sea, o, si no empieza el juego Ahora ya eh, hemos matado al primer boss <risa>